Es un accidente muy común, pero no por ello menos importante, la caída por accidente de tu bebé al suelo. Se trata de un accidente que suele ocasionar gran preocupación. Para poder actuar ante esta situación, sigue estos consejos. Aunque sea difícil, debes mantener la calma. Tranquiliza a tu bebé, seguramente estará llorando por el susto y por el golpe. Con bastante probabilidad se habrá golpeado la cabeza, ya que es más pesada en relación con el resto del cuerpo. Revisa la cabeza del bebé y el resto del cuerpo. Quítale la ropa y también revisa su piel. Que no tenga una coloración enrojecida o amoratada o alguna hinchazón o algún chichón. Si se detecta, se debe colocar frío en la zona. Puede servir algo de hielo entre un trapo. Colócalo sobre la lesión unos pocos minutos. Si se ha golpeado con alguna zona que puede cortar su piel, es posible que sangre. Debes limpiar la herida con agua y jabón y taparla presionando el lugar donde sangra. Debería ceder el sangrado en pocos minutos. Debes acudir a un centro sanitario o consultar con tu pediatra si el bebé presenta una herida con sangrado que no ha cedido tras la presión, o si notas un abombamiento o un hundimiento en la cabeza, o si no se consuela y se le nota adolorido y quejoso durante un rato, si vomita de una manera brusca o si se le nota adormilado y muy poco activo. Llama al 112 si la altura de la caída es elevada, mayor de un metro o metro y medio, o también si ha sido una caída con violencia, si ha perdido el conocimiento o si tiene sangre en el oído o fosas nasales, si respira de manera irregular o si presenta algún otro síntoma que te preocupe tras una caída. Debes mantener una vigilancia de la aparición de estos síntomas en tu bebé durante las siguientes 24 horas, dejándole dormir normalmente, pero vigilando su estado al despertarlo para las tomas. Para evitar caídas, nunca dejes solo al bebé. Siempre tienes que mantener el contacto con su cuerpo, ya que puede girarse y caer. También desde la cama, cuna o cambiador. Coloca barreras de seguridad en la cama delante de las escaleras, balcones o terrazas y utiliza barandas en las cunas de colecho o utiliza colchonetas de espuma que estén a su alrededor.